hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo les saludo es tu compañero rodrigo y hoy les traje una gran sorpresa como el vídeo del indominus el megasaur de los power rangers estos son los dinocargadores que sirven para que los dinosaurios tengan poder se puede bajar esto y cuando le pulsas en este botón de aquí se sube el dinosaurio y lo colocas aquí y se sube su cresta Este juguete me lo compraron cuando yo tenía 4 años. Se puede desarmar en varios dinosaurios. Esta vez solo traje 3 Aquí tenemos a los Megazord que incluyen en el paquete. Miren, le giramos su cuerpo, así. Le ponemos esto así, que es su cola. Así. Les bajamos las piernas y le ponemos su cuerpo. Ahora quiero llamar a un invitado muy especial, el señor Jael. Hola. En este vídeo les vamos a explicar cómo funciona este juguete. Puede venir Silvana y Luana al canal. Son bienvenidas. Aquí estamos todos juntos. En la serie Rexy se puede transformar en pistola así y le pueden poner su cargador Luana, ¿puedes hacer los honores de ponerle en su boca? Sí, sí. y así es como se pone un cargador luego con los próximos soles, aquí tienen su botoncito para que puedan ponerle sus armas así y ¿Sí? Jael, pásame el cargador estego. y con los cargadores pues pueden ponerle y miren lo que pasa en su cola Impulsa Igual con el estegosaurus Miren Así Hay un pequeño bugueo en el juguete Porque Está mal Antes de bajarlo tienen que bajarlo así Y así ya funciona el juguete Ahora sí Le ponen su placa otra vez Y ahora recién si a quieres poner el cargador En su boca Miren lo que puede suceder. Luego le bajan así y ya están armados todos. Ahora si quieren vamos a armar el Megazor. ¿Quién lo quiere armar? Empecemos. Cargador T-Rex. Listo. Cargador Raptor. Listo. El Megazor es... Ahora le pueden poner su vela o escudo que, que le pueden poner. Igual les para también sirve de escudo porque se puede transformar. Aquí cuando miren la cresta, acérquense y miren. Cuando le ponen la, el, un cargador a la cara y, y miren con el se levanta, todos los Megazorps que podemos imaginarnos, por ejemplo yo me inventé un nuevo modo de combate para el, para esto, así, así, así y este es el Megazorps cuadrúpedo, si quieren acá ponen su casco para guardar, esta es una imagen completa de los mismos cargadores, apagados y encendidos. Sí. y este es el taladro tricera que sirve para que el tricerato saque su taladro y este es el descuro estego y desparestego espero que les haya gustado este video por último para despedir este video vamos a armar los megasores antes de despedirnos Y espero, chicos, que les haya gustado este gran video. Dejen su comentario para que les traiga otros juguetes. Un saludo a todos y... ¡Adiós!